Buenas noches a toda la gente linda que se va a conectar. Buenas noches por ahí a nuestra gente, a la gente de este canal. Son las Hola Raúl Acanda, Michelito, buenas noches Caballo, este usuario, buenas noches Michelito, buenas noches a todos los que están conectándose hasta ahora, Héctor Rodríguez, puse la, la pantalla de ese ángulo porque veo mejor las letras, Yamilé, Amauri, Víctor Moreno, Janet Pico, buenas noches a todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de esta familia, por seguir estos sueños. Buenas noches, Monchito, Monchito, Osmani, María, Mónica, Vladimir, Andy, Andy, Monchi, Luis, Jane, Emilia, estaba perdida, José, Mónica, Monchi, Mercedes, Javier, eh, Guajirito de San Agustín de Aguarao, ya estaba perdido Guajirito, y González García, Monchi, Asa, Capucha, hermano más cerca que nunca, Mónica Cortés, Denlique, y Nilce Figueredo. Buenas noches, encapuchado José, Alonso, buenas noches, José, Asa y Milce el gran sexto portal buenas tardes, Sixto para ti, gracias por ese saludo, 55 personas conectadas a la directa de esta tarde, fue todo un éxito, tuvimos 320 y pico personas conectadas en 40 y pico minutos, dice Monchito, den like, por favor, se escucha muy bajo, muy bajo se escucha, eh... Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Eh, Milanés puso muy marcha atrás. ¿Qué cosa es marcha atrás? ¿En Piquera qué cosa es marcha atrás? No entiendo. Buenas noches, hermano. Ediverto González, Alice Quindelán, saludos de Tampa. José Cárdenas, saludos a Alice Quindelán, Daniel Álvarez, Dios te bendiga, Andy Libre, Danielito, Tomás Martínez, un saludo a Tomasito Martínez, Guajirito de San Agustín de Aguará, mucho trabajo, pero te veo diferido, se oye bien, es cierto, se oye muy bajo, Tocororo canta alto, eh, Asa, yo le subí el volumen completo, no creo que se pueda hablar más, Coroner Good Night, ¿quién me escribió por ahí? Good night, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es ese que me puso Good night? Eh, 54, 64 personas del Enlique, somos muchos. Eh, Miguel García, Territorio Libre de Clarías, por ahora ya, ya la llamaste. Como le gusta el chuchuchú a estos cubanos, siempre están comentando de los demás. Inés Figueredo, eh, hola, se oye muy bajito. Y tiene todo el volumen dado tiene todo el volumen dado no puedo hacer nada más de verdad que yo no sé qué me está pasando a mí con el internet caballero tengo todo el volumen dado ya están apareciendo Montecristo, Mini hola se oye bajito ni idea, voy a tener que irme de las redes caballero porque cuando no son las notificaciones no se oye, cuando no se cae la directa y yo tengo un internet de ciento y tantos dólares. Ni idea tengo por qué se oye bajito. Para mí, que es el internet que ustedes usan? Caballero, porque... ¿Qué más voy a hacer yo? Otras veces se oye más alto. Ni idea tengo por qué se oye así. Unos dicen que se oye bien, otros que se oye mal. Yo lo tengo a todo meter aquí. Se escucha bien, se oye bien, se oye bien. Se oye capucha perfecto todo. Imagínense, señores, yo, yo lo tengo con la mejor calidad de lo mejor que yo puedo ofrecer. No, no, no sé. Cuando se acerca, se oye mejor. Héctor Rodríguez, se oye bien. ¿Qué fue lo que pasó con Milanés Que dicen que Milanés se dio para atrás. ¿Qué fue lo que pasó con Milanés Yo no he tenido tiempo. Estaba escribiéndole a la canción de Orlandito un, un pedazo en rap. Porque ya la canción la tenemos. Tenemos la canción ya. Y ahora hay que ponerle el pedazo de rap. Ya le hice los versos del rap. Y lo que tenemos es una bomba para tirársela. Cuento con ustedes para que esa canción triunfe. Fíjense que Orlandito es un muchacho pobre, es un patriota excepcional y yo hice la canción y le di los derechos de autor, va a salir a nombre de él, va a salir por su canal Piense la confianza que yo le tengo a ese muchacho que todas las regalías que vengan van a ir a su mano si él me quiere dar algo que me los dé para coger una parte y donársela a los presos políticos yo no sé, pero Orlando Rajadel es el que tiene los derechos de autor, lo tiene todo. Ya se los di todo a Orlandito. Y ahí estamos, vamos a ver qué pasa. Yo no estoy aquí buscando dinero ni canciones, yo no vivo de nadie. Ojalá que el muchacho triunfe, que sea un hit, para que salga de la pobreza, que necesitamos personas sin pobreza. Al final de la jornada, eh, un señor que le hizo la música, un señor ciego, que se ofreció. La historia detrás de esta canción es una maravilla. Eh, fue una melodía de un himno religioso que yo oí hace muchos años. Entonces se la mandé a Orlandito, le escribí la letra y un señor ciego que está en la red le, le, le, le hizo los arreglos musicales a Orlandito y ahora le escribí la pieza en rap, en los versos del rap. Un rapero va a rapear un pedazo y esperemos que sea un éxito total. Y contamos con ustedes para que se reproduzca, porque si tiene un millón de views, por latito va a coger 60 mil dólares, que falta que le hacen al muchacho que está pasando una terrible. Él no está llorando miseria, él no me ha dicho nada, no me ha pedido nada, pero es mi deber ayudar al muchacho. Y hace falta que cuando la canción la tire, él la va a tirar por su plataforma, yo no la voy a tirar por el tocorono mambí ni nada. Él la va a tirar por su plataforma para que le queden los derechos de autor. Y la vista vaya a su canal de YouTube para que YouTube le pague a él por las vistas. Hace falta dinero para la lucha y es una buena manera. Ojalá sea un hit la canción para que el muchacho salga de, de, de tanta penuria económica. Ojalá tienen que. Pues para que sea un éxito ustedes tienen que compartir la canción, para que se reproduzca y se haga viral la canción la tenemos aquí aquí la tenemos completa, no se la vamos a tirar pero les voy a dar un adelantoncito de la melodía, no de la letra aquí la tenemos y ya le compuse los versos en rap para que él lo Déjame ver si oyen ahí. ¿Y ahora qué pasó aquí? Oh, ok. Ahí está. No, si no la puse, nada más puse un pedacito para que oyeran. No voy a poner nada más, nada más eso. Para que oyeran. Ese cabrón tiene una voz excepcional. Yo quiero a ese muchacho como si fuera hijo mío. Eso tiene una voz divina. No, yo no la puse como estreno. Nada más puse ese pedacito para que sepan cómo. Ya la tenemos. Ya la tenemos y ya tengo los versos en rap escritos. Y Milce Figueredo, te voy a tener que asesorar. Y Milce, asesorarme en qué y para qué. ¿Para qué me vas a asesorar, Y Milce? Orlandito tiene una voz excepcional. Un aperitivito exacto. Cuento con ustedes para que se haga mirar la canción. Está soplada. Sopla, Sopla, y los versos de Raquel le, le metimos atrás. Vamos a ver qué pasa, Sandy Soler. Yo, eh, Ventos Company, está muy lejos. Muy lejos, ¿quién? Yo no sé, yo de eso no sé nada. Ahí estaba hablando con él, el señor que está haciendo la canción, que, que tiene contactos con, con, con compañías que se dedican a eso. Él está dando a Orlandito la, las instrucciones y yo de eso no sé nada. Caballero, yo soy un camionero que lo que tiene son unos camiones para vivir. Yo no sé nada de redes sociales, yo no he tenido tiempo en mi vida para eso. Ojalá. Dicen que Guantánamo está en las calles, maestro. Otra vez. Yo se los dije a ustedes que eso no lo para nadie ya. Eso no, se lo, no lo para nadie. La canción, bueno, eh, eso es un proceso chili. Ahora hay que buscar un rapero. Él tiene un amigo rapero muy bueno. Porque ya Orladito hizo la, la, la segunda voz. Y ya están dentro de, de las matrices de grabación. Y... Ahora hace falta el rap, ponerle los versos en rap. Porque hay que hacerlo así, porque si no, no le gusta a la gente. La música de hoy es como la pintura. Yo estaba leyendo el otro día sobre pintura. Y esa, esos pintores del renacimiento o del siglo de las luces, aquellos pintores que pintaban un rostro, un paisaje, un objeto, ya eso en el mundo de la pintura de hoy no vende. ¿Por qué? Porque hoy tú coges una cámara y tienes una foto y tienes algo mejor que una pintura, con más resoluciones, con más megapíxeles, pero el arte abstracto, hay, hay dos tendencias en el mundo de la pintura. Está la figurativa, que es esa de pintar cosas, y está la mano de bola esa que ustedes ven allá atrás, eso que yo pinté allá atrás. Eso, eso eso es lo que vende hoy. ¿Por qué? Porque eso es la genialidad de la creatividad. Pintar, los figurativos se pintan con una técnica. Pero esto no. Esto es la genialidad de la creatividad. El arte abstracto vive en la mente del, del creador. Y mira, ahí tú lo puedes ver. El primer cuadro que yo pinté en mi vida. Yo nunca había pintado nada en mi vida. Míralo ahí está. Desde luego, claro, yo sé, Michelle. Ahí está. Yo nunca en la vida había pintado en mi vida nada. Nada, de nada, de nada, absolutamente nada. Mira eso, mira mira el nacimiento del universo allá abajo, míralo. Deja ver si te lo puedo enfocar, Michelito. Míralo allá. Mira, Michelle. Mira cómo van haciendo un planeta allá en la oscuridad. En la bruma, ¿ves? pero pecaste con romper el mamarracho no tengo una foto del mamarracho tengo una foto del mamarracho ahí tengo la foto del mamarracho me quedó la foto del mamarracho eso es un influencer tengo una foto del mamarracho Este otro lo había hecho Michelito, pero no lo terminé. Este lo destruí también. Este lo destruí también Michelito. Otro mamarrachito que hice. Y lo destruí también. Dije, no voy a hacer más mamarracho ni más nada. Pero tú sabes, Michel, que me estaba comentando una persona No tengo tiempo de pintar ahora, Montecristo. Estoy en otra cosa, compadre. Tengo, tengo fotos. Yo le cogí fotos. Es que, caballero, debería. El tocororo es un hombre que él tiene miedo. Él me lo dijo a mí. Él es un hombre, mira, le voy a explicar la vida del Tocororo. Mira, el no tiene su casa pagada. Es un hombre que tiene como 50 años. Llegó a los Estados Unidos sin nada, como muchos de ustedes. Tiene su casa pagada. La pagó en... Pagó la casa. Me dijo que había pagado la casa como en 5 o 6 años. Él se metió a camionero y la mujer también. y Trabajaban 14 horas diarias. Y en siete o ocho años pagaron la casa. En la crisis grande, aquella que tuvieron ellos, eh, Estados Unidos en los dos mil y pico, ellos pagaron su casa. De ahí tienen como tres o cuatro apartamentos más de ellos pagados todos. Y nunca han sido personas que han hecho un negocio malo. ¿Por qué? Porque como ellos tenían su casa pagada, la financiaron. Y compraron un terreno, hicieron tres o cuatro apartamenticos. Y de ahí se compraron otra casa más que la tienen financiada con esos otros apartamentos. Es un hombre que no tiene necesidades. Y entonces él me lo dice. Eh, yo no quiero que malinterpreten las intenciones de nosotros aquí. Porque la gente. Eh, eh, nosotros estamos en medio, metidos en medio de una guerra. Donde está la mano de Clarias metida. Y el, el Tocorón es un hombre que ha estudiado. Es un hombre que sabe. Un hombre muy inteligente. Que le ha ido bien en los negocios. No cualquier come mierda triunfa en los Estados Unidos. Y más un hombre que lo que tiene son 50 años a meter Es un hombre relativamente joven todavía. Y más si una persona llegó a Estados Unidos sin un peso en el bolsillo, como llegaron todos los cubanos allí. Y él me dice, y yo me voy a poner a hacer ahora taza, pullover y gorra, para que entonces la gente me malinterprete a mí. Yo que pues no tengo necesidad de ganarme 20, 25, 30 pesos en un juego de taza que cuando haces la inversión y vas a la tienda virtual, lo que te pagan son 4 y 6 pesos por, un, por una regalía de esta. Eh, yo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y después me dice entonces tengo que coger y empezar a mandar por correo a Juan, a Pedro, a España. Y cuando el envío a España me cueste 20 euros y le diga a la persona que me costó 20 euros no no me lo va a querer pagar. Y entonces me van a tildar a mí de un mercantilista. ¿Tú sabes cómo es la gente? La gente en este mundo es palo porque boga y palo porque no boga. En este mundo, eh, Cristo, dijo Cristo, Juan, veni vino Juan y no comía ni bebía. Se vestía con una piel de camello, tomaba miel silvestre que él mismo buscaba en las cavernas y comía langosta. Y, y dijeron que tenía demonios y ahora viene el hijo del hombre. Y se sienta y come con publicanos y pecadores. Entonces dicen que es borracho. <ríe> ¿Te das cuenta? Juan no comía y tenía demonios. Porque no comía. Están demoniados. No quiere saber de la gente. vive en un mundo aislado. Y ahora vengo yo. Y me voy a comer a casi un rico que también tiene necesidad del evangelio. Como fue el caso de Saqueo que dijo. Porque este también es hijo de Abraham. Y por, por este también voy a morir yo. Y para este también es la salvación, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y este es tan pecador como ustedes, y entonces ahora dicen que yo soy un borracho y un glotón, porque me siento a comer con un hombre y que mi misión aquí no es comer ni beber, sino traer la verdad del Evangelio y compartir un, un, un rato de sosiego con la familia humana, porque la vida de Cristo no fue una vida de tristeza ni de llanto. Cristo también se regocijó con el hombre, se alegró con el hombre cuando los vio comer en la abundancia de su milagro, cuando los vio aprender, cuando los vio transformar su vida, cuando vio a Saqueo que dijo, maestro, yo acepto la salvación, al que robé una vez le pago cinco, y otro tanto devolveré al que extorsioné en la vida. Y se regocijaba cuando el hombre encontraba el camino verdadero, el camino que lo conducía a Dios. Entonces, el ser humano es así. Mañana en este canal ponemos una tienda virtual de esa y ya el encapuchado es un delincuente y es un negociado. Y yo no vivo de nada de eso. Yo porque no quiero revelar nada, pero yo puedo salir con la cámara y filmar mis camiones parqueados ahí. Los tengo cargados para mañana lunes empezar con mi semana. Entonces yo no tengo necesidad de nada de eso. Sí, pero es que la gente no lo entiende así. La gente no lo entiende así. Usted ha visto al Tocororo, Mambí cuatro o seis veces que ha aparecido en la red. Tú lo has visto a él, suscríbete al canal, dale a la campanita, comparte. Él no hace eso, ni yo tampoco. Tú no vas a ver a Orlandito Rajadel, que es un muchacho que está pasando las Caín, pidiéndole supercha a nadie. Eh, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros creemos en el, en el cartel que tenemos en el rostro. Tanto él, como la, tú has visto al, al dueño de la verdad de Cuba alguna vez pidiéndole un like a nadie nunca en la vida visto a Ari Giver pidiéndole el like a nadie Ari tuvo una situación económica pero salió del problema y ya se acabó entonces los verdaderos patriotas no estamos aquí buscando ni like ni bio es necesario dar like y es necesario compartir porque entre más crecemos más gente traemos hacia la verdad pero el objetivo no es crear un clan y no es tener miles de seguidores detrás de uno. El objetivo es que nuestra verdad llegue, que nuestro mensaje sea compartido, que más cubanos sepan de las nuevas de salvación, de libertad. Por eso Cristo fundó la iglesia y les dijo vayan de dos en dos y hagan discípulos y díganle que sigan de dos en dos y lleven la verdad del evangelio para que se expanda como fuego en una pradera como pólvora que hace explotar un barril el objetivo mío aquí no es tener un grupo de seguidores